Realmente es difícil actuar de cara a Dios y no de cara a los hombres porque Dios no se nos impone, Dios no nos critica, Dios no viene y nos dice nuestras verdades, sino que más bien Dios nuestro Señor nos invita a entregarnos con libertad, pero con la conciencia de que la libertad significa responsabilidad. Hoy Herodes promete algo que no puede cumplir o que más bien no debe de cumplir, entregar la cabeza de Juan el Bautista y se arrepiente. Pero como actúa de cara a los hombres, no es capaz de sobreponerse y decir no. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a actuar de cara a Él. Y que no importa lo que piensen o digan los demás, si somos fieles a Dios a través de nuestra conciencia bien formada, entonces encontraremos la fuerza y la valentía necesarias. Dios está contigo y te ayudará. No te desesperes. Él te dará toda la fuerza que necesitas. Soy el Paradolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.